Hola qué tal amigos de YouTube mi nombre es Juan Vásquez y estamos de vuelta en este canal con un video nuevo Hemos comenzado a hacer videos para una iglesia en la ciudad de Austin, Texas Y esa iglesia es Restauración Elin, eh, una iglesia aquí en la ciudad de Austin, Texas Pero quiero hablarles en esta ocasión de dos aparatos que nosotros utilizamos Los Mini Recorder que yo les recomendaba hace algunos años, creo que hace unos tres años atrás. Esta era la opción que nosotros antes teníamos, pero ahora salió el Aten Mini. Este Aten Mini nos ha hecho la vida mucho más fácil porque tenemos la opción de conectar cuatro cámaras, tiene cuatro entradas para poder. Nosotros meter cuatro cámaras, cuatro entradas o un video por alguna y usar tres cámaras. Tenemos una salida para poder ver en algún televisor o en alguna pantalla lo que está saliendo. ¿Cuál es el único problema que tiene? Que no tiene multiview, o sea que no salen todas las pantallas así. Quería comentarles de que ahora tenemos esta opción del de ATEN Mini. Switcher, este switch, este que es un como para switchar cámaras Al solo ver 1, 2, 3, 4 Ustedes ya se imaginan que esto es para hacer los cambios de cámaras Yo sé que ahí hay muchos reviews de este aparato Pero quería comentarles que nosotros hemos comenzado a implementarlo Y si usted es algún hermano, algún pastor Que quiere comenzar a implementar lo que son los videos para Facebook y YouTube Esta sería una de las opciones ahora en día más cómodas con un precio de unos 300 dólares más o menos que está este, este aparato. Quiero recordarles también o quiero hacerles saber también de que Blackmagic no me está pagando para hacer este video Simplemente lo estoy haciendo porque son productos que nosotros hemos estado utilizando Tanto el Aten como cámaras y otros aparatos de Blackmagic Se nos ha hecho algo muy cómodo al día de hoy O sea, más barato que hace tres años atrás Lo que hoy hemos logrado hacer ya se, eh, se hacía con mucho más dinero antes Pero ahora ya lo podemos hacer con, hacer con menos dinero Este... Para nosotros, que es el Mini Recorder, el Ultra, el Ultra Studio Mini Recorder, quedó en el pasado. Este ya no lo utilizamos porque casi está valiendo $145 dólares más o menos al día de hoy en Amazon parece. Si no, pues ahí puede ir a buscarlo. Y este está costando $300 dólares, que sería casi la mitad, casi el doble, ¿Sí? De 150 o 140 más o menos, pero este vale la pena porque tiene cuatro entradas. O sea, tiene tres entradas más que este solo tiene una. Y otra es que este también tiene, este Aten también tiene un software que sirve para poder eh, editar y poder enviar el streaming a través de ese software. Si es que tenemos otro controlador, ya que este es el menor de los otros controladores que hay. De los otros switchadores. Si usted quiere comenzar a hacer videos de forma profesional, le recomendamos este aparatito. Ya no gaste más dinero en esto. Antes yo lo recomendaba porque no había otra opción. Pero ahora ya tenemos esta opción. Eso es todo nada más por este video. Nada más quería comentarles eso y decirles que muchas gracias a todos los que se han suscrito al canal. Yo sé que tal vez hay muchos hermanos de las iglesias eh, o pastores que están implementando lo que son los videos y volvimos y hemos vuelto y estaremos aquí subiéndole más contenido, todo lo que nosotros hacemos aquí en el área de multimedia estaré subiéndoselos, estaré haciendo más videos más pronto posible, lo más que pueda. Y vamos siempre a echarle para adelante. Nos miramos en un próximo video. Dios les bendiga. Adiós.